El proyecto Bebe Miradas de la Asociación Autismo Burgos lleva cinco años en funcionamiento y en todo este tiempo ha intervenido ya con 252 niños. De ellos, 56 han sido diagnosticados de TEA. Es una detección temprana que ha sido posible gracias a la tecnología. Vamos a verlo. Álvar tiene 18 meses y está participando en el programa Bebe Miradas. ¿Pertenece?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 ...que con Álvar pudiesen empezar también pronto. Niños control, que nos conocen y entran desde los cuatro meses... ...niños que tienen algún familiar con autismo... ...bien sean hermanos, primos, que también les solemos coger pronto... ...porque son niños que están en la asociación... ...y otros niños que nos vienen derivados desde neuropediatría... ...o desde pediatría, porque ya tienen sospechas. Este proyecto realiza un seguimiento en el desarrollo de los bebés... ...desde los cuatro meses hasta los 36... La intervención se desarrolla con este dispositivo que rastrea la mirada del pequeño en busca de signos de autismo. Las consultas eh, consisten en que al principio les mandamos unos cuestionarios cada mes que tienen que venir a consulta, que los papás rellenan. Con eso cuando les vemos en consulta ya podemos ver si los papás han tenido alguna preocupación o, o da algo de alerta o patológico en esos cuestionarios. Los vídeos que se muestran a los bebés, de pantalla dividida son como estos del ejemplo, no un estímulo no social, una parte no social frente a una parte más social. Nosotros eh, nos basamos en los estudios de Miclean que utilizaban el eye tracker y, y vimos que era un dispositivo no invasivo para los niños que podía favorecer ser otro mecanismo más de screening dentro de la detección de, de alerta dentro del desarrollo mm, social y comunicativo de los niños. Con 18 meses, este programa ya es capaz de encontrar datos de alarma. Cuando el índice medio de visualización social es menor del 60%, hay un mayor riesgo de padecer este trastorno. Sobre todo el lenguaje no verbal, ese es el importante para nosotros. Hay niños que presentan retraso de lenguaje simple y que no vemos otros datos de alarma, pero que ellos se comunican. Es lo que yo siempre digo, que la mamá dice, no habla, pero